Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Carla Carson, soy broker de RIMAX Córdoba. Estamos ubicados en Córdoba capital, en el centro de la ciudad de Córdoba. Eh, te quería invitar para que este viernes me acompañes en, en este hermoso programa eh, Compartiendo con Amigos, eh, donde vamos a comentar un poquito las bases del éxito para tener una franquicia de RIMAX. ¿Mm? Muchas gracias.